Comenzamos con la primera información y es que convocan a protesta en la Plaza de la Bandera por el nuevo toque de queda. Y es que luego de que el pasado sábado el gobierno decidiera extender por 45 días más el estado de emergencia y con este una nueva extensión del toque de queda, el sector microempresarial y los usuarios en las redes se han unido a la convocatoria de levantar una protesta en la Plaza de la Bandera el próximo Jueves 15 de julio a las 6 de la tarde, el abogado y comunicador Pedro Manuel Casados, también conocido el Cuarto Bate, dijo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que agradece la flexibilización del toque de queda decretado ayer sábado para el presidente Luis Abinader. Sin embargo, aclara que con la protesta no buscan una flexibilización de la medida, sino su eliminación. Claro, eh, la protesta este 15, ¿verdad?, el 15, eh, convocado en la Plaza de la Bandera. Creo que va a ser, eh, se va a repetir la, eh, la, eh, la misma convocatoria a la vez en la Plaza de la Bandera. Eh, que era lo que estaban protestando? Cuando hubo fraude con los votos. Fraude con los votos. Yo creo que ahora va a ser más fuerte porque ahora yo sé que va a haber más gente que se va a unir porque quieren que quiten el toque de queda. Eh, yo escuché también que Abinadel dijo como que lo estaba pensando también. Es que le conviene levantarlo, que se reúnan todo ese tipo, toda esa aglomeración de personas, que eso es lo que se está evitando. Y lo van a hacer, lo van a hacer. Claro. Ya la así. gente está harta del toque de queda, innecesaria. Yo siempre he dicho que es innecesario porque de día eh, de día del virus también y no hay toque de queda. O sea, de. Si lo cumplir. Exactamente. Pero no la hace cumplir. No, no, no lo han, ya no sirve de nada. No sirve Eso, de nada. Eh, lo que está limitar, trazando, lo que está trazando, limitar. tanto la parte eh, comercial que es la más afectada con, con este toque de queda. Eh. Yo yo desde el principio dijimos que no debería de implantarse el toque de queda, sino eh, eh, eh, límite O sea, por ejemplo, restricciones fuertes. Eh, eh, Ustedes, por ejemplo, en, ajá, en los negocios, de, ese de tipo de... Establecimiento. Cosas lo lo lo, mismo, eh, lo mismo los mismos mismos comerciantes yo mismo cuidar su negocio implant, implantar restricciones retric, reglas es Regla. no usted no entra si no tiene la mascarilla eh, eh, si usted no tiene su, que su una su, cantidad de personas limitada si, si usted no tiene la, una vacuna la vacuna tiene que enseñar eso en la puerta para poder entrar un ejemplo claro. Tú me entiendes, entonces eh, yo voy con eso, pero no con el toque de queda. Claro, porque, porque queda fue ya, Ese toque de queda fue válido a los inicios de la pandemia porque era algo nuevo que no sabíamos cómo controlarlo. Pero ya a medida de que ha pasado Y todo el acontecimiento ya no sirve De nada ya porque no la sirve. gente lo sigue Violentando el pay, el, Entonces el, el, se ha vuelto ya una chelcha en las redes Esperando chelcha. que den tal hora para ver a quién Se llevaron, si salió fulanito El amigo mío, si salió otra gente Entonces en vez de implementar como tú decías Angel, Las reglas en los establecimientos Comerciales Ya sean discotecas, restaurantes Que son los que más se llenan bares Donde va más la juventud claro. Y ahí va a haber un límite y tal vez un bajo pues, de personas infectadas y que ya muchos lugares yo he visto que ya han empezado a implementar lo que es mostrar su tarjeta de vacunación. Por eso hay que vacunarse, porque ya en muchos establecimientos privados y públicos se va a pedir la tarjeta de vacunación, si no, lamentablemente no podrá entrar. Así es, el, el único país con más estado de emergencia eh, en es el este. mundo, eh, y el único país que quiere poner también la tercera vacuna, que ya la están poniendo la tercera dosis, ¿verdad? Sí. Ya iniciaron con la tercera dosis. Ya se la puso, el único país en el ¿Para mundo. No, payada Yo creo que esa tercera dosis. Te, ay, Néstor ay, te va a jalar por las orejas y te va a llevar. <risa> ¿Por lo de qué va tú? ¿Oye, no? No, pero eh, la gente, hay gente que no se ha puesto ni la primera vacuna, no. eh. es increíble que todavía a esta altura de juego gente no se ha no se han puesto ni la primera vacuna con el miedo de... de, de es todavía. que siguen con esos tabú que la gente está diciendo, porque vuelvo y recalco, las personas que han fallecido luego de ponerse la vacuna es porque han tenido anteriormente complicaciones de salud. Sí. Y han llegado a un punto en que ya, pues obviamente no aguantaban más, los médicos no pueden hacer absolutamente más nada y fallecen, pero no tienen nada que ver con la vacuna. Usted pidió una vacuna y está, pues póngasela. Claro, póngase su vacuna, vaya. Y, y están vacunando en muchos sitios, en el parque. En la iglesia, en las escuelas. En la universidad católica, usted puede ir, usted sale en, en el día y en cualquier sitio usted se topa con... Un de centro las 7 de, de la mañana hasta las 4 de la tarde están vacunando en distintos claro. lugares, o sea, no hay excusa para el abuso. Que deben de vacunarse y, y esta protesta yo espero que se dé normal y pacífica, yo espero que no, no haga no abuso policial. Como siempre hemos visto en alguna protesta. Y que, yo espero que Abinader levante el toque de queda para claro. que no ocurra esa aglomeración ese día. Y es mucho lo que queremos evitar. Muchos influencers unidos sí. en, en, claro. en esta protesta. Muchos los artistas y ese tipo de cosas. Sí. Que cuando esa fuerza se une, hay bobo. Hay bobo. <risa> sí, así <risa> <sí, risa> eh, Saludos, ¿cómo están ustedes, Bien, bien bueno. amable. Eh, yo espero, eh, una vez más, de que esta protesta sea fructífera para el bien de la, de, la, de la sociedad, ¿no? Y creo que sí, que el presidente, este hombre tiene buenas intenciones, y sí. él lo va a pensar, y creo que ya lo tiene pensado. Claro. Porque es que, señores, el comercio eh, de la industria de la música está en el suelo, Angel, y es así. Los artistas, oye difícil la discoteca también hay muchas discotecas que han quebrado han quebrado ¿Y hay otros que lo hacen clandestinamente en el patio de su casa pues yo conozco mucho <risa> muchos sí, promotores claro. de discoteca que tienen el patio amplio y montan la discoteca en el patio de su casa es que y preparados para correr ¿eh? discotecas sí hay mucho hay muchos paris de marquesina aquí y, y, y, y, y, y, y por ejemplo en sitio aislado hacen la, la de la villa tan famosa Ay. ¿Y es por eso? y las cabañas también <risa> Eh, que se han beneficiado mucho, aunque, aunque claro. también ha, han habido algunas restricciones, ese tipo es de cosas. Es que ya hay necesidad, ¿por qué? Porque al toque de queda será un negocio temprano. Entonces, la canasta familiar, que es lo más importante, ha subido de precio. Sí. Entonces, ya no hay un sueldo digno, no se está ganando lo suficiente. Entonces, esos negocios que se temprano, que mucha gente no les compra porque ya no gana lo mismo por reducción, de, o sea, reducción ya sea de personal, reducción de suelo en distintas empresas entonces afecta tanto entonces todos los días todo sube todo sube todo lo que necesitamos al diario va subiendo y eso es lo que está provocando todo esto yo te apuesto que cuando quiten el toque de queda la gente vuelve a la normalidad no va a estar con esa necesidad de estar saliendo los teteos porque ya todo va a estar normal y ellos no van a, estar a tener que estar con la presión ¿eh?